Después de una antigua en mi que era una tontería, Gracias a ser un hospital en va a trobar un trombo a la cama. Y ya veus, la cama, la cama, la cama, la cama. Como no escribirte a caer las versos de mis canciones, cortaron una ala, pero quedan no varios cojones. Seremos tu Alejandría, tú la lo que guía. Serás la reina de la morería. Como no escribirte a caer las versos de mis canciones, cortaron una ala, pero quedan no varios cojones. Seremos tu Alejandría, tú la lo que guía. Será la reina de la morería me dio a elegir entre un hombre y los dos en uno el diablo en el otro un marrón Go puestos para la ocasión Go, le vamos a los dos volvimos a enseñarte bitch que nos sobra valor con agua hasta el cuello mama salimos de todo te convertiste tú solita en el menor de mis problemas conozco de un valle perdido que me Pena. La noche de depresión separa entre amigos y colegas mi condena. Welcome tu my life, nena. Cuando me sobra la mierda hay problema. Cuando mi demonio interno me gana la guerra. Cuando ni rezándole a Dios obtengo la respuesta. Cuanto más salta en la ola, alcanzo ante la cresta. Me quedo otra vez solo calculando metros de caída. Mirando otro barco que se va conmigo a la deriva. Su peso en mi mochila, mentira tras otra mentira. Con su embuste ya sola se lía. Bumba, una hood, barra cruda bajo un sample y una cruz. Me hago un tema al año y Parte a toda tu crew, clásico como Ice Cube me en los Bulls, que mierda sentirte un dios Pa' morir como dos? que triste ser un bocón Pa' llamar la atención, Cuánta gente grita mucho cuánta escucha la voz, ya poca gente responde Y nadie presta atención, fuck Como no escribiste besos en mi canción cortaron una, pero quedaron varios cojones Eres tu alejandría, tú la luz que guía Serás la reina de la morería Como no escribiste besos en mi canción cortaron una Tú la luz que guía será la reina de la morería. Nocturnas, volumen 3. Ney Sistin, 188. Z estudios Yao. Yeah.